Como os he apuntado, pues la, la Constitución proclama el carácter social del Estado junto con el carácter democrático y de derecho, pero no define ni contiene una relación específica de derechos sociales identificados y definidos como tales. No obstante. Pueden señalarse varios preceptos sobre estas materias que, en función de su ubicación, se podrían clasificar en varios grupos. El primer grupo sería el de los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo, eh, en los que se reconoce el derecho a la educación en eh, el 27 y a la libertad sindical y el derecho de huelga. Un segundo... Un segundo bloque, un segundo grupo de, de, de derechos, que serían los derechos de los ciudadanos, en la sección segunda del capítulo segundo de, del título primero, en los que se reconoce el derecho al trabajo y a la negociación colectiva, y las medidas de conflicto colectivo, los artículos 35 y 37. Y un tercer bloque, que sería el de los principios rectores de la política social y económica, del, del capítulo tercero del título primero, que van de los artículos 39 a 52, y que eh, recogen la protección a la familia, a la salud, en la seguridad social, la vivienda, la discapacidad, eh, personas mayores, etc.